propuestas, existe una propuesta ligada a la juventud y si esa propuesta que está ligada a la juventud va con, eh, eh, eh, ¿estaría usted dispuesto a reformar la ley 49-00 que crea el Ministerio de la Juventud? En principio es la pregunta porque hemos visto la ineficacia con respecto a la aplicación de esa ley en nuestro territorio. Pues mira, justamente es uno de, una de nuestras prioridades modificar dicha ley. ¿Por qué? Pues el Ministerio de la Educación, lo que se ha hecho de, de la juventud, lo que ha pasado es que lo han politizado y solamente se pueden ver algunas becas que llegan a la juventud. El Ministerio de la Juventud abarca todo lo que tiene que ver con cultura, deporte, educación para los jóvenes. En lo que tiene que ver para la juventud, nosotros tenemos propuesta de lo que es el primer empleo, que ya lo ha presentado nuestro candidato Luis Abinader, pero no que la persona tenga un primer empleo, sino que nosotros garantizamos al empleador parte del salario que le van a dar a ese joven que sale de la universidad sin ninguna experiencia para que se forme y adquiera experiencia. experiencia como si fuera eh, una pasantía donde el gobierno es responsable ...ante el empleador con un 50% del salario. Pero también tenemos en la parte de, de la juventud, lo que es muy afín con la juventud, el deporte. Nosotros tenemos propuesta y ya depositamos en la Cámara de Diputados... ...la construcción de multiuso por cantidad de votantes y de habitantes que tengamos en nuestra provincia. Me explico, si nosotros tenemos un diputado por cada 50.000 habitantes... ...debe haber un multiuso por cada 10.000 habitantes donde nosotros tenemos eh, la forma de hacerlo... Entre otros, y hay un, hay un sinnúmero de, de proyectos que también lo han presentado otros, eh, otros candidatos y otros diputados que han, que han estado electos, nosotros somos copartícipes y coproponentes. Sí.